Para acabar, nos llega la última pregunta desde Huesca. Alice Cogollos nos pregunta ¿qué variedad de CBD me recomendaríais? Hola Alice, si tuviéramos que elegir una variedad rica en CBD, optaríamos por la Medikit de nuestros colegas de BudaSeeds. BudaSeeds ha trabajado meticulosamente para cubrir las demandas más exigentes entre quienes optan por variedades CBD no psicoactivas. Gracias a ello han desarrollado variedades como Medikit. Una cepa con la que han obtenido niveles de cannabinoides que superan en algunos individuos porcentajes del 20% de CBD, mientras el contenido en THC ronda el 1%. MediKit es una variedad muy agradable al paladar. Sus elevados niveles de terpenos transmiten los mejores matices, predominando los aromas dulces y cítricos como el limón, naranja o el mango. Medikit es un híbrido cuya parte sativa le aporta una Harlequin californiana retrocruzada para hacer la CBD, mientras su ascendiente indica procede de un cruce selectivo de variedades CBD latinoamericanas. Su crecimiento es explosivo y culmina terminando en una floración sublime en la que destaca su producción final y la calidad de sus flores, siempre recubiertas de una cristalina capa de resina.